Amigas y amigos, aquí los hermanos Carrión, de compartir con ustedes un día más de alegría, un día más de buen humor. Voy a acomodarme en mi sombrerito, está todo bien chévere. Y les comentamos algo importante, nos encontramos acá con el gallo viejo, Así el popular es. gallo viejo, el gallo fino y... y el gallo mañoso. Bueno, ya me pusieron gallo mañoso, ya, no hay problema. Eh, queremos conversar algún tema muy bonito, ¿cómo tratar a tu esposa? ¿Cómo tratar a esa mujer linda, la reina del hogar? ¿Qué te parece, mi querido gallo viejo, el tema? ¿Cómo crees tú? ¿Qué consejo le puede dar al hombre celoso? Ok, eh, buenos días a todos. Un saludo muy especial. Primeramente, aquí, al, y agradecerles mucho. Me siento muy orgulloso de estar con los hermanos Carrión aquí compartiendo. Este, por primera vez, aquí en Nueva York. Eh, un saludo muy especial para todo el Ecuador, para todos los países centroamericanos. Me siento muy feliz. Eh, gracias. A ver, querido, eh, respecto a tu pregunta. La pregunta, era, la pregunta era, ¿cómo tratar o qué consejo puedes dar eh, a los hombres celosos? Hay okay. muchos hombres celosos que no quieren dejar a su esposa que salga solita, que no se vaya al mercado, que esto, que el otro. ¿Qué consejo le puedes dar a los hombres celosos? Si usted quiere mantener a su mujer segura... Amárrele con una soga Como yo amarro a mi burra yeah, un momento no, Un momento no, me no, no, no, no. gallo, gallo viejo Esa no es la forma Tú quieres mantener a tu mujer bien segura Tienes que ser detallista claro, Aprende claro. a hablar bonito Por ejemplo, dile a tu esposa El rato que llegues al almuerzo, dile corazoncito En el fondo del mar Suspiraba un pez mocho En el suspiro decía, amorcito, apúrese con el sancocho O también le puede decir, eres como la hierba Que solo en el campo nace Eres como un caramelito, que en la boca se deshace. Palabras bonitas, mi querido gallo viejo. Claro. Llévale a un bosque. Llégale ¿Qué? A un... ¿Un, ¿Un cuchiplancha? No, nada de cuchiplancha. Llévale a un bosque, ahí junto a un arbolito. Hazle una promesa de amor, dile, corazoncito. Debajo de este arbolito. O quisiera ser un arbolito. Y tú, mi enredadera, para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Oh, claro. Ellos son los hermanos carriagos es que que la forma correcta. De ellos de saben. Asegurar el amor de tu esposa. Nada que amárrale. Que, que, si tú quieres tener a tu mujer bien segura, amárrale con una soga como yo amarro a mi burra. No, señor, esa no es la forma. Yo, yo lo... pensé que esa era la mejor función que te parece, Franklin. No, no, eso no es. Tú tienes que ser. Yo que soy el gallo fiel, te puedo dar, eh, como te digo, por mi experiencia. ¿no es cierto? Son 27 años de casado que vivo feliz con mi esposa. Yo siempre le digo a, a mi mujer. Amorcito lindo, si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Entonces ella sabe, ella sabe, ¿no es cierto?, que tiene a su amor acá, su amor, su gallito fiel. Dígale también, corazoncito, el amor es una virtud, una virtud de sacrosanto. Amorcito, ¿cómo haremos para no querernos tanto? Así es, Esa es la forma de tratar a la esposa. Así, así es, es Ronnie, quería. acá le hemos eh, dicho el gallo mañoso a, a Ronnie. Eh, tú sabes como digo que hay que tratar bien a la, a la esposa porque si es que nosotros no las tratamos bien, está el vecino, el vecino que está dispuesto por ahí pilas para tratarle bien a la, a la mujer casada. Y sabe lo que, mira gaño viejo, inclusive te voy a cantar una canción, tú que eres, eres, eres medio celoso por ahí, te voy a cantar una canción Bastante. para que trates con cariño a tu esposa, porque si tú no le tratas con cariño, viene el vecinito y hasta le canta una canción. A ver... ¿Quieres que te cante la canción? Dele, Dele. Escucha dele, compadre, dele. escucha la canción Para que, que le canta. todo el Ecuador. Así que no seas celoso, trátele con cariño y mantenga bien a su mujercita segura. Eso, detallista más que nada. Oh, es, es bueno ir sabiendo eso, ah. ¿eh? Dele. hace nada si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño si me quiere asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Eso compadre Que gocen las mujeres casadas, todas, todas, todas andar diciendo que a traición me va a matar. Para evitar el intento yo me la voy a llevar a pasar la temporada la vuelvo a entregar ¿Quién dice eso? ¿Pero quién dice eso para ti? Eso dice el vecinito, compadre el Eso vecinito. dice el vecinito, el que está enamorado de su mujer. Por eso, trátele con cariño para que no le canten eso Yo sí te dije, trata bien No hiciste caso Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios no tendrá La suerte a los dos nos toca No estar solo en mi querer Tu marido ya no sobra Tú vas a ser mi mujer Eso, compadre Esa es la pura verdad, Franklin, claro que sí Ajá. Ya voy entendiendo. Un cuervo con tantas plumas No se puede mantener Y yo que ni plumas tengo Mantengo mosa y mujer Ya me voy porque amanece Ya viene aclarando el día No quiero que me conozcan En tus brazos vida mía ya me voy yendo, compadre. Para las mujercitas casadas. Así es que, amigos, trate siempre con cariño a la señora. Recuerde que aquel que con violencia a una mujer enamora, hace la del panadero, ah, que sí. amasa para que otro coma. Así que si es que tú no quieres ser como el panadero, ya sabes, palabras bonitas, porque la mujer se enamora por el oído. Los hombres nos enamoramos por, por la vista, así que gallo viejo, ya sabes, a tratar bien a tu esposa, con cariño, con detalles, para que ella no vaya volando donde el vecino. ¿Cómo fue que dijiste esa copla cuando yo te dije, a ver, qué consejo puedes dar a, a los hombres celosos? ¿Cuál fue la copla que dijiste? O oh, si, si usted quiere mantener a su mujer bien segura, amárrele con una soga, como yo amárreme burra. Eh. <risa> no, no, no, esa no es la forma, compañero, esa no es la forma, siempre con cariño. Dile, corazoncito, amorcito de mi vida, de mi corazón encanto, algún hechizo me has hecho para yo quererte tanto. Ahora sí ya entiendo A la suegra ¿Qué? también no. le puedes decir cosas bonitas Dile suegrita, cuando yo era chiquitito Me gustaba el queso tierno Ahora que estoy grandecito me Estoy contento de ser su yerno Entonces la ah, suegrita eh... también te va a tratar bien mm -hmm. Yo creo que Así eso es. va a funcionar para todos que Así están es. escuchando. Ajá. Así que saludos cariñosos también a toda mi gente linda que esté en el Ecuador, en España, acá en Estados Unidos también. Esta transmisión la estamos haciendo desde Hempstead, Long Island. Eh, justamente un lugar muy bonito, muy acogedor, a donde la gente nos ha tratado con todo ese cariño inmenso. Y gracias a toda nuestra gente que está compartiendo el video también. Eh, gracias a a mis amigos en Nabón, en Santo Domingo, en la provincia del Oro también, ahí la eh, familia Ochoa, de, en Balsas también, a nuestro amigo eh, Víctor. Gracias por compartir toda esta, esta canción, estas eh, palabras bonitas que estamos enseñando a todo nuestro público. Ah, sí. Vamos con música, Frank, vamos con claro música, que, sí, que la gente quiere escuchar más canciones, vamos ahí. Vamos con esa cancioncita hermosa que dice aquí... La amargura de un modo de consuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir Yo no, no dejaré de vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Saludos Perú, saludos Colombia, saludos Venezuela, mi Latinoamérica Unida. El licor es el único consuelo para todos los tristes de la vida. Que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida. Que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Gracias, gracias. Si no trago hermosa cantinera. Su amigo y seguro confidente, porque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de aguardiente, porque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de aguardiente, aunque me cueste morir No dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Hems en lo bailan, gracias, gracias mi gente, saludos, saludos cariñosos, bueno muy contentos acá los hermanos Carrión, nos encontramos haciendo esta transmisión eh, conjuntamente con el gallo viejo, el gallo fino. Pero sí, gallo mañoso también. El gallo mañoso, sí. Aquí mañoso. estamos desde la gallinera de Hempstead, Long Island. Falta solo el, el otro gallito. El, el, gallo, el, el, pollo gallo, fino, fin, el gallo. El pollo fino. El pollo fino. Falta el pollo fino. Un saludo cariñoso para Gabriel Cajilima, el popular pollo fino. Claro que Dice sí. que el gallo es su gallinero, también canta su canción. Y le pone huevo a la gallina sin sacarse el pantalón. Claro que sí. Bueno, saludos cariñosos para mi linda gente de Balsas. Eh, saludos cariñosos para Gianedo Ochoa también, que nos está ayudando a hacer esta transmisión. Bueno, a todos nuestros amigos de en, en Loja, igualmente. Muchas gracias por ese apoyo. En Santo Domingo de los Áchilas, saludos cariñosos para mi esposa, igualmente para mi querida madre, para mi hermana, para toda mi gente linda de Santo Domingo. Y también de la organización La UNAPE, la Unión de Artistas Populares del Ecuador. Saludos, Carlos Chamorro. ¡Gózalo! Bueno, vamos a cantar un poco de coplas Franklin Ahí me han dicho que en Ecuador está ocurriendo algo raro ahora, ¿no? Así es, así, a mí también me llegó la noticia Están dice. matando con el veneno del sapo Así es, dice que están matando con el veneno del sapo Y, y eso queremos averiguar a nuestra gente allá en, que está en Ecuador Porque bueno, nosotros estamos acá en Estados Unidos Quisiéramos saber si es que es verdad que en Ecuador están matando con el veneno del sapo Nosotros vamos, vamos a comenzar cantando una canción muy bonita para las mujeres chiquititas Así que caballero, usted, tu mujer es chiquitita, mi querido. Mm, no, viejo? no es más alta que yo, mm, que más, más alta que yo. Ronnie. Bueno, pues no. de pronto, de pronto mm. tú tengas un amigo que tenga una mujer pequeñita, chiquitita. Yeah. Así como la mía. Así como la tuya. ¿Sí? La mía, la mía sí. es pequeñita. Hay una, hay una copla muy linda que le puedes decir. sientete orgulloso de, de tener una mujer chiquita. Claro. Mire, corazoncito, eres chiquita y bonita. Oh. Eres como yo te quiero. Eres una prenda de oro hecha del mejor platero. Así, sí, es. Denle, compadre, denle. Así, así, así es. Así es, así es. Para las mujeres chiquititas vamos con cariño Franklin. ¡Oso! Para todos aquellos que tienen mujeres pequeñitas, así como la mía. Esta canción se llama Si no has de dar, no harás plantear. Así es. Si no has de dar, no harás tantear Si no has de dar, no harás tantear Porque tanteando ganas de dar Porque tanteando ganas de dar Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Aquí va la compra para tu mujercita, Bragmen Mi mujer, es pequeñitas ósalo Catalina Patiño Mi mujer es chiquitita Porque escogí del verano mi mujer es chiquitita porque escogí del verano, pero tiene una cosita que no me alcanza la mano, pero tiene una cosita que no me alcanza la mano. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando, ganas de dar. Porque tan Para Ecuador y su música. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador, Fran? ¿Por qué te quedas callado? En Ecuador están matando con el veneno del sábado. No, compadre. Vale, pues compañero, habla para que la gente sepa, te quedas callado. Pero ya dijimos, compañero. Habla si vas a hablar con la palabra completa. Lo que no pasa que eres callado como tendero en la teta Lo que pasa es que a ti te gusta que te digan, que te digan. Ya, tú mismo ves. Y no haces caso, compañero, ese es tu problema. Escucha lo que está pasando en Ecuador acá, para que no quiere dar a conocer qué pasa en Ecuador. Pero ya se, se es... están matando con el veneno del sapo. Pero ya te dijeron, compadre, ya te dijeron, no seas chuncho. Ecuador están matando con el veneno del sapo. En Ecuador están matando con el veneno del sapo. Qué muerte para bonita que me maten a cada rato. Que muerte para bonita, que me maten a cada rato Si no has de dar, no harás tantear Si no has de dar, no harás tantear Porque tanteando ganas a de dar, porque tanteando ganas a de dar ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Dice que en Ecuador También está ocurriendo otra cosa, compadre Yo te quiero preguntar a ti, a Gallo Vivo también verdad que el sapo muerde? ¿Qué dices, compadre? No, no he escuchado eso yo. No sé. Deme. Bueno, ahora les vamos a dar a conocer. Este este gallo viejo me salió demasiado, demasiado ingenuo. Este gallo viejo, ¿qué, ¿Qué? Ah, ingenuo, ingenuo el gallo viejo? ¿Demasiado ingenuo? No, es que no. Yo ya vivo 20 años aquí a... en Nueva York. No sé lo que está pasando en Ecuador. No, pues, Ustedes saben lo que pasa en todos lados, no solo en el Ecuador. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque no ganas de dar. Porque tanteando ganas de dar. Ay, ay, ay, ay. viejo si ¿Sí sabías en qué se parece el amor del hombre viejo al gallito no ahora tú? ahora te vamos a indicar a qué se parece ¿Eh? tú tienes una mujercita joven sin ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? más o menos ni para, ¿Para los caballeros más vieja. para los caballeros que tienen mujercitas jóvenes el amor del hombre viejo se parece al gallo enano. El amor del hombre viejo se parece al gallo enano. En picar y no alcanzar se la pasa todo el año. En picar y no alcanzar se la pasa todo el año. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a de dar. Porque tanteando ganas a de dar. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. que está en Estados Unidos muchos caballeros al igual que nosotros tiene su mujercita en Estados Unidos Pelón, en Ecuador por favor no se olvide de su mujercita siempre llámele siempre mándele cualquier cosita para que la señora también siempre mantenga el la juego llama del amor la el llama del amor. amor encendido no porque si usted se olvida recuerde que la mujer sí. eh, se parece al ¿Sabías tú que la mujer se parece al caballo también? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, sabías? ¿No sabías? ¿No No, Nada de eso. ¿Sí? Ustedes saben. Dice que, que ah. a la mujer, escucha, ah. a la mujer y al caballo les hace daño el olvido. Bien. Porque la mujer cambia de dueño, perdón, el, el caballo cambia de dueño y la mujer de marido. Oh. Así que ya sabes, gallo viejo, Pídela siempre, llámale a tu mujercita. Sí, llámale, llámale para que no se te olvide. Así es, llámale para que no se olvide la señora. También se parece al gallo la mujer. La gallina se parece a la mujercita. Escucha. La mujeres en el amor. La mujer en el amor es igual a la gallina Si le falta el gallo viejo, cualquier pollo la domina Si le falta el gallo viejo, cualquier pollo la domina Si no has de dar, no harás tantear Si no has de dar, no harás tantear Porque tanteando ganas a de dar, porque tanteando ganas a de dar compañeros, no estemos peleando Hombres y mujeres, todos hay, hay que mejor recordarnos con amor ¿Sabes una cosa? ¿Sí? Yo quiero también dar a conocer al público que Si usted ya dejó que se enfríe el amor gallo viejo, escucha Si tú ya dejaste que se enfríe, ya no le paraste bola, no, no fuiste cariñoso, no fuiste amable con tu esposa mejor ya no le ruega ella te dice que no, es imposible, por más que ruegues ya ella ya no va a querer aceptar Ya no Que la mujer en el amor es igual al pan caliente ¿Y por qué? Eso me pasó a mí ¿Ya? Por más que le rogué, y le rogué, le decía que no Le decía mi amorcito te amo, con todo mi corazón no, ya se acabó El amor, ya no te quiero, ya no te amo ¿Pero no será que le rogaste mucho mejor? Y por eso yo saqué esta compra que dice así Escucha gallo viejo Digo yo pienso que le rogaste mucho entonces por eso ya se, se sobró se sobroya. Si la mujer en el amor es igual al pan caliente. La mujer en el amor es igual, es igual al pan caliente, que llegando a enfriar, y el diablo le mete el diente, que llegándose a enfriar, y el diablo le mete el diente, si no has de dar, no harás tantear, si no has de dar, no harás tantear, porque tanteando ganas a de dar, porque tanteando ganas de dar. Ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ay ay, Bueno, muchísimas gracias, mis queridos amigos. Estamos transmitiendo acá desde Long Island, desde el domicilio del Gallo Viejo y precisamente desde el lugar de trabajo del Gallo Fiel. Así es. La cocina, la cocina. Yo A soy mío. bien mandarina, sí, señor. A mucha honra. Yo sí vuelvo y A repito cariño. Yo si vuelvo y repito, soy bien mandarina. Me dicen el Superman. Así es, el Superman. Supermandarina, el Supermandarina. Super ah, así es. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me pelan, me chupan y me dejan en pepas, Ese soy yo, orgulloso de ser mandarina. Y sabes una cosa, acá, bueno, la verdad es que acá en la casa de, del gallo fiel, él es el que manda. Así es, yo soy el que mando. El que manda, la mano al bolsillo para sacar la plata cuando le piden, pero, pero, pero... mando, mando, compañero. Yo no soy como el limón. ¿Sabes por qué le dicen ahí el limón? ¿Sabes por qué, gallo viejo, por qué le dicen el limón acá? ¿Por qué? Porque él es el santo cachón. Oh, yeah. Así es. No bien. Mandarina, limón. Bueno, señora y señor, entonces... Ya ustedes verán qué es lo que quieren ser, ¿no? En la vida. Quiere ser un gallo... Obediente. Un gallo obediente. Quiere ser un gallo mañoso. Quiere ser un gallo viejo. Que no trata bien a la señora. Porque dice, si usted quiere tener a su mujer bien segura, amárrele con una soga como yo amarro a mi burra. Así me dice, así es la filosofía del gallo viejo. Nosotros le estamos enseñando que tiene que aprender a hablar bonito, ¿verdad? A, a nuestro público, a las mujercitas, a ver, eh, ¿qué opinan? A ver, que, ¿cómo les gusta que les traten? ¿Les gusta que les traten como el mandarina? como el limón o como el gallo viejo. Opinen, mujercitas, las mujeres casadas en especial, ¿no es cierto? ¿Cómo les gusta que les traten a ustedes? Bueno, los hermanos Carrión vamos a terminar nuestra transmisión cantando una última canción, para ¿qué te parece? Claro, sí, me parece bien. Eh, saludando a toda mi gente linda que siempre está apoyando Hola. la carrera de los hermanos Carrión. Y bueno, ustedes saben, comparta, comparte ese video para que llegue más gente y de esa manera disfruten de este talento que nosotros... Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que mi gente pueda sonreír. Estas son horas de ensayo para sacar las canciones, la música, pero usted disfruta solo en unos minutos. Entonces, ese esfuerzo, eh, ustedes nos ayuda muchísimo cuando comparte este video. Vamos a dedicarle una canción muy linda para el país más rico del mundo. Así es. ¿Cuál es el país más rico del mundo, mi querido gallo viejo? ¿Qué dices tú? Que lo diga, Franklin. Frank ¿No, ¿No sabes cuál es el país más rico? Tú, tú sabes, tú sabes cuál Pero tú, ¿cuál te imaginas? ¿Qué dices tú? ¿Cuál te imaginas? ¿Cuál puede ser el país más rico del mundo? Será Puerto Rico, será México. ¿Puerto Rico? Será no, no, no, Ecuador? No. Ecuador. Ecuador, Italia. claro que sí. Ecuador es el país más rico del mundo. Así es. Ecuador es el país más rico del mundo. Porque ahí todos roban, pero todavía queda. Todavía queda alguien <risa> <el poquito>, así, <risa> Ya, ya. Bueno, y allá en verdad te digo que en Ecuador solamente seis solamente seis personas se mueren de hambre y cuáles son las seis yo tú él nosotros vosotros ellos <risa> es que un saludo cariñoso para mi gente ecuatoriana y aquella gente aquellos compatriotas que estén cansados de la corrupción compartan ese video porque aquí va una canción justamente en contra de la corrupción cómo sí. se siente el pueblo ecuatoriano dice que la política es cochina Corrompe al hombre más bueno. Entra un político sin centavo y sale con el saco lleno. <risa> Así que ya saben, escuchen esto para todos los corruptos. Esta es la voz del pueblo, lo que siente el pueblo ecuatoriano, lo que siente mi gente. Por ustedes, sinvergüenzas, corruptos. ¡No se roben la plata! ¡Claro que sí! ¡Epa, compadre! Vamos, vamos, con fuerza, qué coraje que se trae, mi morena cara Inés, con el puño levantado, reclama todo a la vez, con la falda remenda, porque no sabe de él el arroz está muy caro. Judiciosa como es, la gente con su canasto, en la discusión, la cosa sigue fregada todos los días del mes, porque nunca protestamos tal y como debe ser. Quiere que la cosa cambie, que todo vaya al revés y que los pobres gobiernen, qué difícil no ha de ser, que morena más altiva es dinera clara Inés, véngase a mi lado, con coraje levantado, igualito a su marido que la quiere como es. Adora a su negra linda, a la cabeza, a los pies Papa compadrito! salo Santo Domingo! Y ya se vienen las elecciones Por ahí están muchos candidatos Ofreciendo el oro y el moro de nuevo Pero solo en campaña, solo en campaña Quiere que la cosa cambie, que todo vaya al revés Y que los pobres gobiernen, Qué difícil no ha de ser Que morena más altiva es mi de la Clara Inés Venga hacia mi lado, con coraje levantado Igualito a su marido, que la quiere como es Que adora su negra linda, en la cabeza a los pies Y que los pobres gobiernen, Qué difícil ser. Oiga, y la verdad es que la crisis está sumamente dura. Así Allá es. en Ecuador la crisis está tan, pero tan dura, por eso nos vinimos acá a Estados Unidos, pues mi querido gallo viejo. Claro que sí, en y... busca de oportunidades. Sí, imagínate, sí. imagínate que acá mi hermano Franklin está sumamente, estaba sumamente pobre. Chiro. Chiro. Así es. Estaba tan pobre, tan pobre, que los ratones que viven en su casa... Tenía que ir a comer al frente. Pero, pero acá Ronnie estaba más vecino? pobre. con bueno, el vecino? Sí, pero uh -huh. Ronnie estaba más pobre que, que mi persona. porque pues más pobre? Porque él, para darle leche al gato, tenía que irle a masturbarle al perro. <risa> así hermanos hermano. Súper chidos, súper chidos. Lo que es la pobreza. Bueno, vamos de... adelante, compadre. ¿Cuál será? Y hay, hay una canción también para... ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Anda sufriendo y penando hasta que venga la muerte. Anda sufriendo y penando hasta que venga la muerte. Todos les tira en la mano cuando uno puede servirles. Todos les tira en la mano, pero cuando uno está enfermo, no hay amigos, no hay hermanos. Pero cuando uno está enfermo, no hay amigos, no hay hermanos. Gracias, mi Gallo Viejo. Sigue, sigue, por favor. Yo le quiero agradecer a Camilo amigo, el popular Gallo Viejo, que siempre es tan amable de dar la mano a los amigos, especialmente acá a los hermanos Carreón, gracias por permitirnos eh, estar acá en, en tu domicilio, por permitirnos que nosotros hayamos hecho nuestro lugar de, de operaciones acá, tu, tu casa, tu hogar, mi querido Gallo Viejo, muchísimas gracias eh, en forma de eh, Quiero agradecerte a ti A toda tu familia Por ese gran comportamiento Ese cariño enorme que han brindado a los hermanos Carrión Ese es un verdadero amigo Ese es eh, Los amigos que son de oro Que muy poco Se encuentran Y lo tenemos que valorar muchísimo Porque Si yo tuviera Dinero Otro gallo me cantara Si yo tuviera No tocaría esta guitarra, otra cosa de ocupar, no tocaría esta guitarra, otra cosa de Vive gozando, yo como no tengo nada, lamentando voy pasando, yo como no tengo nada, lamentando voy pasando. Claro que sí. Bueno, de esta manera estamos agradeciendo también aquí a mi amigo eh, Luis Cajilima. El popular gallo viejo como nosotros lo, lo hemos eh, puesto con cariño, ¿no? Uh, acá también me he puesto el gallo fiel y acá eh, el gallo mañoso. Solo falta el, el, el pollo fino que es su hermano eh, Gabriel Cajilima, un saludo cariñoso también para él. Por medio de nuestro canal, a toda su familia, a la familia Cajilima aquí en Estados Unidos. Pero también allá eh, en Ecuador, en, en Cuenca. A mi gente linda, a nuestros seguidores que siempre están dando el like. Muchísimas gracias por ese apoyo sensacional. Estamos agradecidos, ustedes saben que el arte nosotros lo hacemos con amor para que la gente pueda disfrutar, pueda desestresarse, pueda eh, bueno, hacer suyas de pronto a las historias que son contadas mediante nuestras canciones también. Bueno, saludo cariñoso, dice el gallo viejo, de parte de Julia Lucrecia Carrión, mi querida hermana. Para ti también un saludo cariñoso, un abrazo desde acá de Long Island, Estados Unidos. Así que salúdale a mi querido gallo viejo que te está saludando, mi hermana dice un, sí, un saludo sí, al gallo sí. viejo. Eh, un gran, un especial saludo para todas tus hermanas, para tu mamá, para toda tu familia, para tus hijos, eh, igual Franklin, para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos. Gracias. También un saludo muy especial y me siento muy orgulloso de tenerles aquí a ellos por primera vez, aquí en mi casa. Eh, no tengo grandezas para darlos, pero sí hay cariño, eh, hay atención para que puedan seguir adelante ellos y que sigan largo en su carrera porque todavía tienen mucho por seguir. Sí. Y para divertirles a la gente, hacerles bailar, hacerles reír, hacerles llorar, de todo un poco, ¿verdad? Pero, bueno, y a propósito les quiero comentar algo, eh, el otro día eh, se escaparon unas dos eh, prisioneras, dos, dos, dos mujeres que estaban pr prisioneras se escaparon y bueno, pues la policía le estaba buscando y para mala suerte eh, han venido a meterse acá a la casa, a la casa del gallo viejo. <risa> se metieron acá, dos chicas estaban presas. Sí. Así es que yo vengo pues, al, y le doy una llamada telefónica al gallo viejo. Le digo, ay gallo viejo, ¿sabes ¿Sí? que hay, hay dos presas acá en, en tu casa? Estoy aquí... Esto y, fue y, en la cocina aquí, y, ¿no? Y se metieron y se, se justamente se metieron ahí en la cocina. Y, Ahí estaban escondidos. Entonces yo calladito le digo, oye, ¿sabes que hay dos presas aquí en la, en la cocina? Hay dos presas. Y el gallo viejo me dice, entonces cómete la una y dice, la otra déjale para tu hermano. ¿Te la comiste, Frank, o no? No, el gallo mañoso no el gallo mañoso. ese me dijo las dos presas. Las dos presas. De no, con... no, pero de claro, la verdad, ¿te la comiste la... o la... no? No, no, la verdad. Porque es... a mí, a mí parece que me dijo Ronnie que tú. tú si sí te comiste o sea, también. No, no, yo soy, yo soy bien comelón, pero en esta ocasión eh, a, a Ronnie nomás le, le di ahí porque él estaba. ¿Estaba es más hambriento? Con mucha necesidad, con mucha hambre, así si es. Ah, Entonces, ahí bueno, sí, pues, pues solito el gallo mañoso. Bueno, yo como estoy solito, eh, la única que me acompaña es Manuela. Esa es la única que me acompaña. Tu fiel compañera. ¿Sí le conoce a Manuela? No era la presa. No, no. <risa> ¿No le conoce a Manuela? Te la presento. <risa> De veras. <risa> Pero si sí, yo estoy solitario ahorita, pero más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Gallo solo, canta en cualquier gallinero es que, o no. Así que conversarán señoritas si y enamoran por ahí. Me estoy muriendo de ganas que me enamoren a mí. Así es, mis queridos amigos. Bueno, un saludo cariñoso también para mi gente linda de Esto es Ecuador. La página que siempre está compartiendo los videos de, de los hermanos Carrión. Esto es Ecuador. También un saludo cariñoso para Ecuador y su música. Para eh, mi gente linda de Santo Domingo, Ángel Jumbo también, de eh, Así Somos, de Ecuador. Bueno, para mi gente allá en Balsas, en la provincia del Oro, para Llanedo Ochoa, eh, para todas las emisoras que son de, de la cadena de mi eh, gran amigo Víctor Asanza, compañero. A ver, para Abel, para Abel Avilés también otro saludo cariñoso, para Rudy. Alcanza se leer, Franklin, lamentablemente ya... Estamos, mi, vista. ya el, el, mi vista me está fallando. Todos los gallos estamos viendo aquí. Ya, ya estamos acabados. Para, para Randy Armijo, un saludo cariñoso. Saludos compatriotas, dice que hacen patria fuera de la patria. Gracias, mi querido Randy armijos Para Abel Avilés, también otro saludo cariñoso. Bueno, vamos a, a cantarles porque vemos que la gente está muy entusiasmada eh, dando likes. Si Ajá. a usted le gusta, pues comparte el video, dé un like. Y si es que no le gusta, también ve su cara fea. Pero, a ver, compañero, pero no es lies, es like. Like nomás, no, no digas mm -hmm. lies, like. Ya, yeah, lo que pasa es que a veces uno se confunde, ¿no? Y por eso hay una canción que dice. Pobrecito casi mío, te tiraron con un hulo, porque confundió culebra con una hebra en el. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Dele por ahí, dele por ahí, dele. Y bien Marta Cecilia, me le fui con disimulo, y como estaba agachada, yo le di, fue por el Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele, por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele, dele, dele. osa compadre! Ay negrito usted que sabe, baje el ocho y Dele el bele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. para el Gallo Viejo. A para mi amigo Luis sí, Lima. Lima. El Gallo Viejo pasa solito acá en Long Island, solito pasa acá. Así que señora, no se vaya a preocupar a la, acá, a la compañera de mi querido Gallo Viejo, que no se preocupe, Él pasa solito, solitario. Es solamente las únicas compañías que tiene, es Doña María y Doña Manuela. Doña María y Doña Manuela, nada más. Son las únicas que le acompañan al popular gallo viejo. Bueno, saludos cariñosos también para mi gente linda en Lima. Para Paquito Carrión y toda la dinastía Carrión en Lima. Recuerden que a partir de noviembre, los hermanos Carrión estaremos haciendo una gira sensacional por Piura. Nos esperan para allá mi gente linda. Así que para el gallo viejo esta canción, para esta copla. El gallo está solterito y pasa una vida larga. Y como pasa solito, él mismo se hace la tele por ahí, tele por ahí, tele por ahí. Allá mi gente linda de Nabón, provincia de la Suay. Meryn Recos, Manuelito Quezada, gozador. El día que me casé, me fui para Girardota. Esa rabia que me dio, mi mujer ya estaba. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Por ahí, dele, por ahí, dele. Bueno, qué bien, estamos contentos, acá los hermanos Carrión, queremos seguir saludando a toda esa gente linda, Nicolás Jiménez Montoya, dele por ahí, dice, eh, gracias mi querido amigo, a Abel Avilés dice, coplas, dice, de pastuzos, allá las sí. coplas de los pastuzos, claro, a todo gusto, vamos aquí a complacer a toda mi gente linda, a ver si podemos saludar un poquito más de aquí, compañero, yo sé que está un poco medio complicado, pero bueno, sí, sí, por ahí están todos los saludos, por ahí están todos los saludos, vuelve al otro, el otro, el otro tranquilo, no, tranquilo. Acá tienes que volverle. Así es, a ver. Eso es. Ahí está, salud. ahí saludos. Ahí, ahí dejémoslo mejor porque además le vamos a complicar la cámara, compañerita. ¿eh? Bueno, yo creo que debemos irnos ya despidiendo porque estamos ya sin hambre, tanto no comer. Acá nuestro querido amigo, el gallo viejo. Y el gallo, especialmente el gallo fiel, es el que está la no, acá, ¿no? No, ¿Qué está qué cocinado. Es. El Más es. ¿no? sabroso. <risa> yo, cocina. yo creo que él va a hacer espagueti ahora. Espagueti ah. con, con pollo fino. Así es, verdad. Pero lo, lo importante que, que mi mujercita dice, mi amor, con que tú sepas cocinar y yo sepa cocinar. Perdón, con que tú sepas cocinar y yo sepa comer, somos la pareja perfecta. Así que sabes. Saludos cariñosos para mi esposa Catalina Patiño. Que acabamos de cumplir 27 años de casado cuatro hijos dos nietas preciosas también saludos para todos ellos que este momento están en la sintonía cómo tratar a una mujer casada ese es el tema del día muchas gracias a mi gente lindo a mi gente linda también que ha estado atenta a esta transmisión y gracias también a todos los que están compartiendo y dando likes en españa Recuerde también, estaremos próximos a hacer una gira. La gente siempre nos está llamando, dice Hermanos Carreón, ¿cuándo en España? ¿Cuándo una gira en Europa? Bueno, ya nos estaremos poniendo de acuerdo para también eh, poder llevar este show bonito allá a España. Hoy nos encontramos en la gira acá, en los de Estados Unidos. Muchísimas gracias por su apoyo. Entonces, vámonos despidiendo, compañeros, porque ya es hora también de, de seguir con, con la actividad por otro lado. Bueno, eh, yo quiero cantar un pasillito. También a la gente le gustan los pasillos. A ver, ¿qué, dice el, ¿Qué dice el público? ¿Quieren escuchar música? ¿Quieren pasillos? Eh, ¿Quieren eh, de pronto música picaresca? No sé, que qué me dé la opinión la gente. Y nosotros con todo gusto le vamos a complacer. ¿Ya? Denos las personas que quieren un pasillo, que quieren de pronto un albacito. Acá tenemos una canción muy bonita de, de la Serranía Ecuatoriana. Mm. ¿Qué opinas tú, mi querido gallo viejo? Yo creo que un pasillito, algo ecuatoriano, un para pasito. ir variando, porque los hermanos Cardión tienen un repertorio bien pasillo grande, por ahí, pasillo bien grande, sí, sí, vale, ¿Qué? también, ya, un pasillito. y antes de eso, quiero pedirles un favor, que quiero mandarles un saludo muy especial para mi, todos mis hermanos, para mi papá, para mi mamá, que están escuchando y viendo el, este video. Con mucho amor y cariño para toda mi familia, para mis hijos, todos. Todos, una, un saludo muy especial. Bueno, ya que estamos de saludos, mi querido eh, Luis Cajilí, Mergallito Viejo, permíteme saludar también a mi gente linda allá en Nabón, provincia de la Suárez, a donde nacimos los hermanos Carreón, a mi barrio lindo, el barrio Cruz Loma. Bueno, ahí me crié. Eh, mi mamá cuenta que nacimos en el barrio de Tambo Loma, donde vivía mi abuelita Julia eh, Quesada, con mi eh, abuelito Alberto Rivas, ahí nosotros eh, nacimos en el barrio de Tamboloma, pero nos criamos en el barrio Cruz Loma, así que un saludo cariñoso para toda mi gente linda de Nabón, en especial donde eh, nos criamos los de hermanos Carrión, en el barrio Cruz Loma. Así es, y la verdad pues cuando yo nací, mi madre dice que era bien bonito, era tan bonito, te digo mi querido gallo viejo, era tan lindo que me sí. alquilaban... Para niños, Dios. Pero ahora ni para burro de San José. Yo no sé qué ha pasado, que ha cambiado tanto. ¿no? Para eso sirve. Bueno, vamos entonces. Un saludo cariñoso también para mi gente de Nabón, para mi familia, para mis hijos, mis hijos queridos. Para el ingeniero Rolando Javier Carrión Arroyo, para, para él un saludo cariñoso, un abrazo. Igualmente para Lenin, Lenin Carrión, otro de mis grandes Queridos hijos, para él también, para Diego, otro saludo cariñoso, para, eh, para Diego Carrillo para Kumita, mi hermosa Kumita, que la quiero con todo el alma. Ahí pues por, vamos ahora sí por el... Ese, ese, ese es tu primer hogar. Así es. Así es que vamos ahora sí por mi otro... El segundo hogar. El segundo hogar, yo segundo no... hogar también. Eh, perdón, eh, yo no sabía, Ronnie, que tú cuántas veces, cuántos matrimonios, bueno, pues a veces la vida a uno le, le, le da sorpresas, la verdad que yo jamás pensé tener otro hogar más que el primero, ¿no? Lamentablemente las cosas salieron por ahí, errores que hemos cometido y pues he tenido que eh, marchar por otros caminos también. Así que quiero saludar allá en El Placer también, donde se encuentra mi querido hijo Ropni Carrión. Eh, Ramos, ahí se encuentra también mi querido hijo, Rodney Carrión Ramos el único hijo que lleva mi nombre Rodney Carrión Ramos, para ti también mi querido, un fuerte abrazo eh, un apretón de manos acá desde los Estados Unidos y ahora sí pues vamos para mis princesas también, mi tercer hogar pero no vayan a pensar que yo tengo tres hogares, no señores primero tuve uno, pues otro, después otro sí. así es que no vayan a pensar que vayas a decir que soy un sinvergüenza, no señores pero no hay cuarto más, ¿verdad? entonces por eso es que te dicen gallo mañón. Quiero saludar también a, mi querida, a mis eh, queridos hijitos, a mis princesitas. Ahí se encuentra Paulina Carrión, Ivonne Carrión y Melissa Carrión Bautista. Ellos son bautistas. A ellos también un saludo cariñoso. A mis hijas hermosas, que las amo con todo mi corazón. Mis hijas lindas. Desde acá este abrazo, este beso fuerte para ustedes también, mis hijas hermosas. Así es que entonces vamos a continuar así con lo que la gente quiere. A ver, dice... No te olvides de nadie. ¿Ah? No te olvides de ningún hijo. Ah, de, de, Después te reclaman, ¿verdad? Acuérdate bueno. bien. Bueno, también pues, eh, <ríe> quiero saludar, por supuesto, allá en España también a otro de mis hijos, de otro hogar, por supuesto. Eh, se trata de Jaime. Para Jaime también un saludo cariñoso, ¿sí? Es que Jaime, para ti también un fuerte abrazo desde acá de los Estados Unidos, ¿sí? Saluda a todos los nietos ahí que... También Jaime tiene como. Le está, le, le, dice que le está haciendo competencia a Julio Jaramillo. Bueno, vamos a saludar también ¿sabes? a, a, a Líder Javier Mesa, dice Romero. Les puedo dar un consejo, dice hombres. Hombres, hombres, usen. Ah, yeah. All Speed. All Speed, leña, su fragancia, naturaleza. Te hará ser eh, increíblemente fresco. Sentirás que estás navegando en medio de la selva en 48 horas más vamos a ver qué es lo que dicen 40 qué pasa en 48 dicen 48 horas de promedio ah. cuidado con la cámara cuidado con la cámara me la dañas ahí, ahí, ahí nomás dice copla dice acá la gente vamos dice, eh, ah prueba el nuevo ola se me fue ya. Bueno, ya, ya mismo lo, lo le volveremos a leer. Para Nicolás Jiménez Montoya también, ellos quieren coplas, dice. Póngala del gallo, Alex. Ok. Dice, tres play... Tres playboy. Eh, para... <risa> Hola, saludos desde la provincia de Santa Elena, dice. Helena Mirabá. Eh, igualmente para Nicolás Jiménez, canten abas. dice. Pero canten rápido, hijos de Dios. <risa> Para Natalia Campoverde, Verde, mi querida sobrina también, el Guararey está pidiendo. Bueno, vamos entonces a cantarles un pasillito que la gente está pidiendo. Por ahí me dicen el pasillo más corto. Ese, ese pasillo más corto es para las ingratas, ¿no? Es para las ingratas que están pidiendo el pasillo más corto. Ese dice así, cuando se tenga una ingrata que le traicione, que se le burle en su cara, tenga uno, tenga otro, ahí hay también... Pero cuidado, no golpeas la mesa. Ahí también hay... Detente, hay un, detente unos, compañero, detente. Un, un, unas canciones bien chéveres, para esas ingratas, porque dicen que mm. el hombre, también los hombres mujeriegos, pero también hay mujeres hombreriegas, porque el hombre mujeriego dice que el hombre que quiere a tres, con su mujer son cuatro, tiene una vida de perro y una conciencia de gato. ¿Y para las mujeres qué hay? También tú eres el experto, tú sabes, compañero. dice que la mujer que quiere a tres, con su marido son cuatro, no tiene perdón de Dios, ni lástima de su sapo. Así es que para esa ingrata que yo tengo por ahí también, esa ingrata que tenía tres, cuatro, le vamos a cantar esta canción, escucha, ingrata. Porque antes, cuando te quería, eras rosa de mi rosal. Ahora que no te quiero, eres chancho de mi corral. Y no creas que al perderte a ti, yo he perdido mi dinero. Y yo hago cuenta que he perdido de mi burro el sudadero. Y también le voy a dedicar al otro, ¿qué te parece? Dédica, dedica, dedica al compañero. Aquí ah. tienes el, el, el canal abierto para que tú le puedas dedicar al otro ¿Qué también. te parece, mi querido gallo viejo? ¿Quieres que le dedique también al rival? Dale, hermano. ¿Para que aprendas cuando alguna mujercita te ponga los cachos y se vaya con otro? También al otro dedícale. Sí. Dile, esa mujer que tú tienes, primero la tuve yo. Me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró. Así que, Ingrata, escucha hermano. para ti va esto, dice. Porque le diste la nalga que fue mía, por eso yo odio a otra, Mi agonizar, me cabeza. Solo hace poquito nada más, trocito, ahora, trocito. Ahora sí vamos entonces con un buen pasillo bien chévere para que se acuerde la ingrata, para que te llegue a lo más profundo del alma. Escucha ingrata, ingrata. Vamos a cantar, parece mentira. Si eres alma en mi alma, si eres mi delirio Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarte, si tanto te quise Parece mentira, parece mentira Que no estés conmigo si juraste amarme, si tanto de aquí se parece mentira, para mi ecuador del alma, siento tu presencia, tu fragante aliento mis cosas, en eh, mi pensamiento parece mentira que no estés conmigo si juraste amarme si tanto te quise parece mentira parece mentira que hoy busquen la sombra Alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. Siento tu presencia, tu fragante aliento. Parece mentira Que hoy no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que hoy vivas sufriendo Después de ser Que no estés conmigo Parece mentira Parece mentira mi corazón que te haya sido, que te me, ha, me hayas dejado solo abandonado, con mi tristeza embargada, me dejaste parado como la vez anterior que no llegaste a verme, pero sin embargo te amo, sin embargo te adoro como la vaca al toro, como el toro a la vaca bueno ya que estamos un poquito tristes y la, y la gente también está dando los likes ¿qué te parece que cantamos eh, esta canción tarde que, que mucho ha gustado al público compañero para que el pueblo también pueda disfrutar pues, de esta transmisión bonita vamos entonces para aquí dice quién más? Jacqueline para Jacqueline Loquita también un saludo cariñoso ella está también ahí muy contenta dice éxitos eh, éxitos saludos de Gualaquiza de Guadalquiza nos están saludando, gracias mi querida Jaqueline, para usted también un besito bonito. Dice que las Jaquelines son dulces como un caramelo, y yo como soy tan goloso, por una Jaqueline me muero. Para usted mi corazón, gracias por haber dado ese like. Saludos cariñosos para mi gente linda de Loja también. El cariño inmenso, ellos siempre nos reciben con los brazos abiertos de allá en la provincia de Loja, compañero. Sí, Loja es una tierra muy hermosa, donde los hermanos Carrión somos muy bien recibidos, siempre con ese cariño enorme, la gente asistiendo a nuestros conciertos, a los shows, apoyando siempre la música, cuando vamos a las entrevistas la gente llama muchísimo. Gracias mi querida Loja, igualmente para ustedes también un fuerte abrazo. Para apoyo Sandy, para apoyo, de Loja. apoyo Sandy sí. de Loja, grandes amigos. Siempre que vamos a Loja dice, hermanos Carrión, vayan comiendo un asadito, vayan comiendo un pollito allá en Pollo Sandy de Loja. Para Cristian Peña también dice, solo Loja. Para Anita, Anita Uñizaca Castillo, para ella también, saludos desde mi tierra linda, Gualaquiza. También Anita nos está saludando, Anita. Gracias, Anita. Eres tú la dueña de mi amor, Anita de mi ilusión. Yo te quiero tanto, ven junto a mí, ya no me hagas más sufrir Cariñito mío, regresa aquí, termina con mi dolor Es que ya no puedo con este amor, que mata mi corazón Para Anita, con mucho cariño, gracias mi querida Anita Segundo, Matías Murudumbay también Saludos, dice, para Alexander Luis, saludos para Elsa, para Elsa, claro, vamos a saludarle para Elsa también, pero si me dice quién es Elsa, es su, su esposa, su hermana, su mamá, quién es, dígame, yo le saco una coplita bonita, ¿ya?, Saludos cariñosos para mi gente linda de Cochapata también. Allá a Rolando Mendieta, el teniente de Cochapata, mi gente de Ulucata. Para Edgar Pincay, permite Castro también. para Edgar Pincay Castro, un saludo cariñoso para, también para Willy. El Flow, saludos para mí. Por supuesto me creo Willy. Dice que a Willy no, no le alborote porque es como piedra imán. Cuando el pollo dijo Pío, es que ha visto al gavilán. Para Stalin Gutiérrez también, saludos desde la Francisco de Orellana, el Coca, gracias mi gente linda del oriente, están sintonizando a full los hermanos Carrión acá eh, para José Villavicencio dice, son grandiosos, sigan adelante, gracias, muy amable mi querido amigo saludos desde Santa se me fue para Alex Jumbo también Willy, el dice mira mi panita, le gustó, para Luisito ella, saludos hermanos Carrión desde Nueva York, dice, una coplita porfa, para Luisito EAS, para Luisito, claro, por supuesto. Luisito dice que Luisito es de Ecuador, donde llueve y no gotea, y no le asusta a los muertos ni bultos que se menean. Vamos un vals, Bueno, vamos el valsecito entonces. Luego seguimos con los saludos, compañero. Vamos con el valsecito que eh, esto nos había pedido eh, Marianela Quesada ya en Pisquil. Así que saludos cariñosos para Marianela Quesada en Pisquil. Esta canción es para usted y que disfrute también con, con su esposo, con Telmo. Te hago tanta falta ya es muy tarde lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar lo has comprobados. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras tú. madre y a ti solo quería que para ella y para ti no habían nacido y esa tarde Lo que él quería de ti también sabía ¡Échale, compadre! Pero que fueras capaz yo no creía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 que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Me da pena que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Gracias, gracias, disculpe, querido. Gracias. Bueno, para Luis, eh. Ixquiña también, un saludo cariñoso, saludo, dice, desde Ibarra, para Johnny Fabián, Gaona, Córdoba, desde Quinindé, también es Tierra Bonita, perteneciente a Esmeraldas, eh, vecina también del de, eh, lugar donde habitamos los hermanos Carreo. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir, Franklin, agradeciendo muchísimo la gentileza de toda esa gente hermosa que nos ha acompañado durante toda esta mañana. Hemos estado acá disfrutando con el gallo viejo, así es, el bien. gallo fiel y, y también el gallo mañoso, el gallo mañoso, ok, el gallinero, y saludos también para el, el pollo fino, Gabriel Cajilima, que András Macías, para él, un saludo cariñoso, para Cristian Cárdenas también, saludos desde Cuenca, dice, para Eddie C. Cuenca, saludos me dice también, gracias mi querido Eddie, para ti también un saludo cariñoso, gracias, muy amable, nos, nos vamos a despedir los hermanos Franky, Frankie, Ronnie, Quiero decirles yo al público presente aquí en Nueva York, quiero comunicarles que todavía los hermanos Carrión van a estar, todavía es el último mes ya que están en Nueva York. De ahí creo que tal vez un año más, ¿no? El próximo año, entonces queremos que aprovechen y eh, si tienen contratos para ellos, ellos están disponibles. Eh, nada más que fijen fije la fecha ¿Cuál Así. es el número Frank, para que Bueno ustedes... ya, si sí, ya vamos a dar el número Ya vamos a dar el número porque de lo contrario No queremos que nos llamen en este momento y nos dañen la transmisión Porque estamos haciendo justamente desde el teléfono Pero pueden contactarnos en la página de Hermanos Carrión Ecuador ¿Sí? Usted vaya a Facebook Hermanos Carrión Ecuador uh -huh. Igualmente en YouTube también puede ver nuestros videos, ahí dice Hermanos Carreón, Ecuador, facilito. Tienen un mes más para ellos, están disponibles para cualquier ocasión, contratos, todo lo que ustedes deseen hacer con ellos. Así es. Y es un trabajo garantizado para cualquier gente ecuatoriana, centroamericana, para todos los gustos para la gente aquí en Nueva York. Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias mi querido eh, Gallito Viejo. Vamos a despedir esta transmisión, compañero, eh, eh, con algo más. Sí, saludos cariñosos también para Julio, para eh, Jairo Mendoza, Córdoba, desde Perú. Eh, también ha enviado su saludo, gracias mi querido eh, Jairo. Un saludo cariñoso uh -huh. a mi gente linda de Perú, desde eh, la otra página de los hermanos Carrión. Así que para ustedes también muchísimas gracias. Vamos a despedirnos entonces a los hermanos Carrión. Y ya con esta me despido, cantando mis amorpinos. Y que me cuiden a las pollitas y también a los gallos finos. Y si la salsa no me ensalza y el bejuco no me enrieda, no pierdo las esperanzas de volver para esta tierra. Y nos despedimos muy alegres, Frank, vamos ¿eh? Hasta mañana.